Bueno, saludos, eh, bienvenidos a, a otro nuevo vídeo de League of Dungeoners En esta ocasión os voy a hacer unos cuantos turnos de una partida para que veáis el sistema más detenidamente, ¿vale? Lo primero que hacemos es elegir la quest En este caso voy a elegir una quest que se llama eh, The Death Rising, ¿no? Y nada, te cuenta un poco al principio lo que es la historia por qué te contratan, bueno, que hay que entrar en una especie de de cripta, porque hay unos, hay unos clérigos que han entrado y que llevan cinco días sin salir total, que hay que ir a ver qué les ha pasado y bueno, eh, a, aparte del, del, del plot del de la quest, de lo que hay que hacer bueno, pues ya te, ya te, te explica aquí eh, el nivel de amenaza inicial el nivel mínimo de amenaza y el nivel máximo de amenaza. Te dice la localización, las reglas especiales, que en este caso te dice que cuando el nivel de amenaza llega a 10, un monstruo errante aparece eh, independientemente del, del resultado, bueno, dependiente del resultado del dado, obviamente. Número de los setas, pues te dice que son 5 negras y 5 rojas. Cuidado. ¿Qué es esto de las cinco negras y cinco rojas? Cuando preparamos una misión lo hacemos en base a cartas de póker ¿vale? Esto será de otra manera en el Keystarter Pero básicamente va a seguir el mismo sistema Cuando te habla de cinco negras y, no, y que no puedes meter el, el, las picas 8, clover o trebol Creo que el trébol, el, el trébol 8 Y 5 rojas Pues te dice que sean Que cojas 5 picas y tréboles Del 2 al, al 9 Y las barajes Y cojas 5 cartas eh, Y luego co cojas 5 rojas Que solo sean al azar Corazones entre 2 y el 9 Y luego ves La lista de De, de encuentros En la, en la página ¿vale? Te dice la recompensa por héroe. El tipo de encuentro es muy importante Que son no muertos Y la, eh, la habitación objetivo Que es la gran crista Que en este caso vamos a elegir la, El 10 de corazones vale Cuando salga el 10 de corazones Ponemos pues, la, la, la La gran crista La carta objetivo pues te dice aquí El setup de cómo la, de cómo la Tienes que, que preparar Y os voy a enseñar un poco Lo que es la Eh... La tabla de, de encuentros, que en este caso, en esta ocasión nos dice que son los no muertos. Como vamos a jugar con héroes de nivel 2, pues te recuerda aquí que cuando tires en esta tabla, añades más 10 por un por nivel por encima, por cada nivel por encima. En este caso vamos a tirar un dado de 20 y como máximo, vamos a llegar aquí al 30. Pues ya más de esto no. Pues tendremos que tener zombies, sobre todo zombies, esqueletos. Wikes, eh, vale gules cosas así que es lo que nos va a salir en este primer en este primer escenario vale o este este encuentro y un poco más adelante os quería enseñar también lo que os he comentado antes de que las, las cartas nos van a indicar eh, las habitaciones de acuerdo para generar las habitaciones robaremos una carta y veremos el resultado si es eh, eh, pica o Clover era tréboles, ¿vale? Ok, por eso no eh, nos decían que, que no incluyéramos el 8 de tréboles porque es como una, una loseta de, de escalera. En et, eh, yo voy a utilizar personalmente eh, eh, losetas del de Duño Universalis que tengo, que, que las apaño, ¿vale? Es un poco improvisado, pero me funciona. Y al lado de cada loseta, pues te hace la descripción de la loseta y... Eh, las reglas especiales que tenga, ¿vale? Bien, Pues la, yo lo que he visto es que la, las negras son corredores, casi todos, ¿vale? La mayoría Y las rojas, que son lo, los diamantes y los corazones Son ya las habitaciones, ¿de acuerdo? Y ya te hace la descripción de las habitaciones Y qué Z tienes que poner Esto en el te nos va a venir con cartas y nos van a venir, en vez de una carta de póker, nos va a venir un simbolito en una esquina. Y nos vendrá la descripción, el dibujito de la loseta y todas sus reglas especiales. Además nos va a decir la cantidad de puertas que vamos a poner. vale La de entrada y, por ejemplo, si es de dos, pues tiene la puerta por la que has entrado y una puerta más. En, esta, en este corredor, por ejemplo, no tiene reglas especiales. vale Y te hace una pequeña descripción de, del corredor. ¿De acuerdo? Entonces, un poco así rolera y esto es la manera con la que tú haces el setup Colocas la loseta de entrada Colocas la baraja que se prepara de una manera muy particular Como he dicho, se, se hacen dos montones En este caso 5 y 5 Y se coge la carta la carta de, de, de orbitación objetivo En este caso el 10 el de, de corazón es elegido Pero que puede ser un as, por ejemplo, ¿vale? Que será el gran corredor Y la, pone, y la pones encima Se barajan las 10 cartas, las rojas y las negras Y la, y la divides en dos montones De 5 y de 5 Y en uno de los montones De 5 metes el 10 el de corazones ¿Vale? Un, dos, tres, tiene que estar en este montón ah, Por ejemplo, el 10 de corazones o unas ¿Vale? Y lo barajas, barajas el, eh, un, el, Este montón El que tiene la carta de objetivo la baraja. Bueno, es, bueno, bueno, pues ponéis de corazones, ¿vale? Lo barajas todo. Bueno, en fin. Haces un barajado de, el, de esto. Y sobre este montón. Colocas el primer montón. De cinco cartas. Así te aseguras que como mínimo vas a hacer una exploración. Como mínimo. De, de seis habitaciones. O de corredores y habitaciones. En total a seis. ¿Por qué? Porque eh, el. En la carta de objetivo de habitación objetivo va a estar barajada entre las últimas. Después salir la primera, o puede ser la última, o puede ser la séptima, la octava. ¿De acuerdo? Y se coloca aquí. Y una vez ya tenemos el mazo de encuentros preparado, vale. Pues lo primero que hacemos es hacer el, el primer turno de, de aventura. Obviamente, ya tendremos que tener elegida. Eh, la hoja de control, eh, la amenaza que os he dicho, 4, la máxima 18, mínimo 4 y la máxima 18. Yo aquí tengo, utilizo esta hojita que te dice los puntos de vida, los de energía y la cordura de cada héroe. Y eh, he calculado también el, el nivel de, de moral de, del grupo, ¿vale? Que se, se calcula con la, con la característica de resolución. De cada eh, héroe La divides entre 10 Y luego la sumas, el total Y en este caso ha salido 16 de moral Conjunta, ¿de acuerdo? Y cada héroe tiene 2 de energía La energía vale para activar Sus habilidades especiales, los preks ¿Vale? Muy bien, pues Una vez sabemos Cómo preparamos la aventura Tengo aquí preparado Unos zombies, unos esqueletos Y nuestros héroes Pues voy a, a, a pasar a eh, hacer un primer turno para que veáis cómo funciona bueno eh, la resolución del turno es muy sencilla lo primero que tenemos que hacer es eh, se supone bueno cuando entras hay una puerta abierta ¿vale? Vale, eh, siempre hay una puerta abierta la, en, en, en la primera entrada si sí, bueno si sí, es una aventura de mazmorra y se tira siempre un dado de 10 para ver el nivel de amenaza lo primero que se hace es tirar un dado de 10. En este caso, tiramos un dado de 10 y sale un 1. Cualquier resultado entre eh, 1, 8 y 1, no pasa nada. ¿Vale? Se mueven los héroes. Y cualquier resultado que sea 10 o 9, pues se hace, hace una tirada de amenaza, se sube el nivel de amenaza, etc. ¿vale? Bueno, pues lo primero que se hace cada turno, cada turno es tirar el dado de 10. Cada vez que empieza un turno. ¿Vale? Entonces tiramos la 10, no ha pasado nada. Con lo cual sacamos una carta. Un 2 de tréboles. Pues nos vamos y miramos el 2 de trébol. Vamos a mirar que es un corredor. El 2 de tréboles es este corredor. Entonces nos da las reglas especiales. ¿Cuántas puertas tiene este corredor? Cuatro puertas. Te dice el corredor, eh, es, una, es una cruz entre varias posibles salidas. Y no hay nada especial que observar en esta habitación, pero el frío está por las paredes. Te dice las reglas especiales, no hay reglas especiales. Eh, divide las cartas en tres pilas y eh, desde la parte de abajo hasta arriba y pon cada... Eh, eh, cada pila en una en, en una de las salidas de las puertas entonces ¿qué vamos a qué vamos a hacer pues vamos a coger como es un corredor le ponemos aquí ahora veremos cómo lo hace su puerta vamos a ver aquí vamos a darle un poquito de espacio Y vamos a coger otra losetita para hacer la de Segundito. Y ya tengo otra puertecita aquí. Ya tenemos el corredor. ¿De acuerdo? Perdón por el, el meneo. A ver, y esta, esta corresponde a este corredor. Muy bien, pues vamos a proceder a colocar cada puerta En este caso, ahora mismo están cerradas No sabemos si están cerradas con llave o si están cerradas normales Una aquí Una puertecita aquí Y otra puertecita aquí En este lado Y esta sería la primera habitación O corredor Siempre que entramos a un corredor, tenemos una posibilidad de que nos salga monstruo de la tabla de encuentro. Entonces, siempre que entramos en una, en un, en una nueva habitación o corredor, tenemos que ver que, eh, qué posibilidad tenemos de encontrar enemigos. En el caso de las habitaciones un 50% y en el caso de los corredores un 30% vamos aquí, ¿verdad? los encuentros. Eso depende de. Eh, tenemos que hacer una tirada. Pues tenemos un 30%. O sea que si sacamos un 30% o menos, pues tendremos unos encuentros. ¿Vale? Por lo primero que hacemos, metemos los dados aquí y tiramos. Ha salido un 70%, con lo cual no tenemos encuentro. ¿Vale? Pues ya hemos realizado la, las tiradas necesarias al resolver, o sea, al revelar una habitación. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿y cómo funcionará el turno? Pues cada, cada héroe tiene dos acciones. El movimiento es una posible acción y cada héroe puede mover normalmente hasta cuatro espacios. En turnos de no combate, si quieres correr, eh, pues serían dos movimientos de ocho. O sea, dos movimientos de cuatro, que son ocho. En combate no es así, en combate puedes mover cuatro y si quieres mover otra vez, mueves la mitad. O sea, moverías hasta seis, ¿Vale? Pues por ejemplo, si queremos decidir venir por esta puerta, por ejemplo, pues moveríamos. Vamos a mover, por ejemplo, al halfling. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, este, dame cuenta, la puerta está aquí, digamos. Pues ya hemos movido, hemos hecho una acción con el halfling. Podríamos hacer una siguiente acción, que es intentar abrir la, la puerta, ¿vale? Que eso ya es entrar dentro de. Eh, esto, intentar abrir una puerta o cofre ¿vale? tenemos que inmediatamente incrementar el nivel de amenaza en uno, ¿vale? y ver y hacer una, una tirada para ver si hay enemigos o no pues estamos haciéndolo un poco a la virulé pero para que veáis un poco cómo funciona lo ideal sería avanzar con todo y luego intentar cuando están todos colocaditos hacer la Hacer la tirada y ver qué es lo que pasa para estar preparado para la posible amenaza que haya en la siguiente habilitación. Pero como lo que yo quiero es enseñaros cómo funciona el sistema, pues vamos a hacer la tirada que requiere un dado de 10 y un dado de 6. Metemos el dado de 10, el dado de 6 y el dado de 6 nos va a decir eh, si la puerta tiene trampa y el dado de 10 si está abierta o cerrada entonces lo, lo hacemos conjunta a la tirada y el lado de 10 nos da un 6 significa que la puerta está abierta no tenemos que hacer tirada de abrir cerradura. y el lado eh, de diez, perdón y el lado de 6 ha salido un 3 si sale de uno a 5 no pasa nada si sale un 6 pues esa puerta tiene una trampa si tuviera una trampa podríamos intentar hacer una tirada de percepción para, eh, para ver si la descubrimos, si no la descubrimos Pues la activamos y nos la comeríamos En este caso, pues la puerta Pues Aumentamos, por supuesto, el valor De amenaza de la puerta Perdón, el valor de amenaza por haber Abierto una puerta Y, eh, y La puerta, pues la abrimos Al abrir la puerta, pues Volvemos a lo mismo, ah bueno Me he saltado un paso, vale, un paso importante Que me he saltado antes de hacer esto, lo que tenemos que hacer es ver, dividir el mazo de encuentro, como hay tres entradas, pues lo tenemos que dividir desde abajo, cuidado, empezando pues, una aquí, una aquí, una aquí, y lo hacemos desde abajo, ¿de acuerdo? Para ver. Entonces, como hemos abierto esta, levantaremos esta, que nos daría otro corredor, ¿de acuerdo? Fijaos, que es el corredor de eh, el, los tréboles número 6, el 6 de trébol, que también yo hablo muy bien. <ríe> Entonces, pues nos vamos a... La tablita de esto con las cartas vendrá muy bien en el Keystart Obviamente no nos ahorraremos el paso este de mirar cuál es. Pero nos vamos a el 6 de tréboles, que dice que es un corredor, ¿vale? Y que que nos da muy mal rollo, básicamente, que tiene otra una puerta adicional y que y directamente nos incrementa el nivel de amenaza en 1. Pues vamos al nivel de amenaza. Directamente y lo incrementamos en 1 Recordamos que cuando En este escenario, cuando llegamos a nivel de amenaza 10 Hay un Hay un monstruo grande Un monstruo grande que aparece Y aparte de eso Vamos a tirar 50% de ver si Nos sale un monstruo Como es un corredor es un 30% Pues un 44% En esta ocasión pues no ha salido ningún monstruo en este corredor Y procedemos procedemos a poner el, el el corredor en esta zona voy a buscar vamos a buscar una losetita ya tengo una losetitas perdón por, lo, por la improvisación y como es un corredor eh, hemos dicho que es el 6 Es así, pues yo diría Que más o menos Lo podemos poner así Como tiene una puerta Vale, pues hemos puesto La entradita Y tiene una puerta aquí ¿De acuerdo? Nos hemos encontrado Y estas dos cartas Pues pasan Aquí, tal cual No hay monstruos. Y este corredor. Pues tiene esta carta 6. Vais viendo cómo se va desarrollando el. cómo vamos descubriendo habitaciones. ¿De acuerdo? Os vuelvo a comentar que. El, el tema de, de qué habitaciones se generan, que, que es esta tabla, van a venir en las, en las cartas en el que estarte. Van a venir de las dos maneras. Si quieres utilizar cartas de poker, vendrán unas cartas de poker, pero aparte van a venir unas cartas con cada habitación, con un simbolito arriba del, de si es trébol, pica y tal, pero te va a decir corredor o o crucé, o tal o lo que sea, te va a venir la descripción ¿vale? en el que está yo las he podido ver y parece que está de tamaño las cartas y la verdad es que te ahorra venir a mirar a las tablas, ¿vale? Eh, el resto del grupo, bueno, una vez ha terminado de abrir, la de moverse y de abrir la puerta, pues el resto del grupo pues puede mover, pues por ejemplo si queremos decidir para acá o, o podemos ir para acá, para este otro lado ¿vale? Ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ya ha corrido el enano. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El clérigo también ha corrido. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Y terminaríamos. Un turno, turno 1 Hemos entrado, hemos descubierto Este corredor Hemos abierto la puerta que no había trampa No había monstruos, no había monstruos Y hemos abierto este Este otro eh, Este otro corredor De momento no hemos encontrado ninguna Ninguna habitación O sea, ningún monstruo y ninguna habitación ¿Qué cosa no hemos hecho? Bien, podríamos haber Buscado tesoros en cada corredor Cada corredor y cada habitación podemos hacer una búsqueda de tesoro Pero los corredores requieren dos, dos héroes buscando tesoro y, eh, que, y gastan un turno completo Y las habitaciones un solo héroe con, con una, una sola tirada ¿vale? eh, Lo voy a especificar otra vez Un corredor necesita dos tiradas exitosas de dos héroes diferentes Y una habitación una tirada exitosa de un héroe ¿Vale? De, y son tiradas de percepción Si te sale la tirada Pues ahora veremos lo que pasa eh, Vamos a poner Que en este corredor pues eh, El último que ha movido ha sido el mago Pues se queda aquí con el clérigo Antes de entrar ¿vale? Y se termina el turno Porque necesitamos un turno completo Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos En el, en el turno? Pues tira, hacer una tirada de amenaza Vamos al lado Y recordamos que si no sale un nuevo, un 10, no pasa nada. En este caso salió un 1, pues no pasa absolutamente nada. Empieza el nuevo turno. Y hacemos en este corredor de aquí una tirada de, de percepción de estos dos héroes. ¿Y cuál es la tirada de percepción? Pues cada héroe tenemos que mirar en su ficha qué nivel de percepción tiene. En este caso pues nos vamos a las hojas de personaje. Eh, ¿no? La elfa La elfa que está aquí Que es la que nos va, va a ayudar al clérigo La elfa tiene una tirada de eh, Percepción de 50 Bueno, pues vamos a empezar tirando con la elfa Si sale la tirada de la elfa Pues tiraremos con el, con el half Ring Vale, pues un 5 Fijaos ¿Qué ha pasado aquí? Esto es un crítico. Siempre que saquemos un resultado de 5 para abajo, incrementamos en un punto eh, la característica que la que hayamos utilizado. Esto es muy bueno. Entonces, cogemos marcamos con el lápiz que ganamos un punto en percepción, que no está nada mal. Y lo colocaremos después. Le ponemos aquí... Vale, y ya luego lo, lo colocaré. Un 51. Muy bien, pues ha tenido un crítico la clériga. Y ahora. Fantástico. Eh, y ahora va pues el, el halfling. Pues dependemos de la tirada del halfling. Que tiene un 68. Y mentira. Tiene un 43. Pero tiene un talento que se llama Sharp Edge. ¿Vale? Ese talento nos da un más 20. De todas maneras, como yo no me acuerdo muy bien lo que hacía la habilidad de, de Sharp Agent, esta, pues la voy a buscar. Es un talento. Nos vamos a la, a la regla y voy a ver qué hacía esa habilidad. Talentos mentales. Aquí está. El sneaky talk. Dice, tu héroe tiene un extremo sentido para los detalles. Puede fácilmente eh, ver las cosas fuera del ordinario. Gana más 20 en los test de percepción. Punto. O sea, que tengo más 20 a la tirada en cualquier test de percepción. Bueno, pues entonces tenemos un total con el Halfling. Eh... Percepción 43 más 20 Pues 63 ¿vale? En percepción eh, Que va con eh, Con sabiduría Y como es una habilidad De, de clérigo que la tenemos bonificada eh, No la tenemos a la mitad La tenemos al tope O sea que vamos con un 63 bueno, pues A ver si, si nos sale la tirada o no nos sale Un 43 Excelente Pues nos sale la tirada con lo cual en este corredor hay un tesoro Pues, ¿qué tesoro es? Pues tenemos que ver Tenemos que irnos a la tabla de tirar de, de, de, Del tesoro determinado de, En este caso mmm, Tenemos que buscar La tabla adecuada Vamos a ver. Muy bien tesoros encontrados en habitaciones pues tiramos un dado de 10 que incluso puede que no, no salga nada, que hayamos encontrado algo pero que no sea nada un cofre abandonado o algo, por ejemplo tiramos un 8, Con un 8 significa que es un, un nada ¿vale? Dice, tira, fijaos que dice, eh, tesoros encontrados en habitaciones. Tira en esta, en esta tabla para ver si el grupo ha descubierto algo de interés cuando buscaba una habitación. O sea que hemos sacado por pues, un 8, pues no encontramos nada. Pero podríamos encontrar una puerta secreta a otra habitación, un tesoro chachi, un tesoro mundano, dinero, o incluso una trampa con un 10. ¿Vale? Y, y así es básicamente como se, como se buscan tesoros en los corredores ¿vale? Fijaos que en los corredores es más difícil encontrar un tesoro que en una habitación Una habitación solo requiere una, una tirada de percepción Lo bueno que nos llevamos de esta tirada es que hemos subido uno en percepción al, a la maga Que ni tan mal Y... Y bueno, hasta aquí voy a dejar la primera, el primer vídeo de la partida de, de League of Legends. A continuación pues haré el siguiente vídeo siguiendo la exploración de la mazmorra e intentaremos ver un combate e, y otro tipo de acciones o más acciones.